Lo primero que vamos a hacer va a ser medir la longitud de la circunferencia o el perímetro del círculo con una lana. Una vez lo tengamos, lo extendemos y medimos el diámetro con otra lana. que sabemos que el diámetro son dos veces el radio, es decir, 2R. Ahora vamos a ver cuántas veces entra este diámetro o dos veces el radio en la longitud de la circunferencia. Una. Dos. 3 y un poquito. Este poquito hace referencia al número pi a la parte decimal. Sabemos que entra 3 veces coma catorce y un poquito. Esto podría parecer aleatorio, pero si lo repetimos con diferentes círculos que tengan una longitud diferente, vemos que siempre entra tres veces una... Dos, tres y un poquito. También cuanto más exacta hagamos nuestras mediciones, eh, más exacto nos saldrá este experimento.